Uno, mi alma, le dice, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ser que mantengo un video a visitar, se empleó en el sector de Bermer y aurre la eta en ere ikusi dugu zerbitzu en garrantzia. corona, en la corona, en la corona, en en la corona, en la corona, en la corona, veré seguro que seguro un falta de gatí que dosas una retariga ve que era tu direna que está o regatí il direna que pandemia e, es que hay que verán si hubo tenido tu verdad Pandemia en no, Andorietán no tanneré clase irá curquetaba de abuela Es imprescindible sacar conclusiones de esta, de esta crisis. Los miles de muertos en todo el mundo han dejado en evidencia las carencias y la insolidaridad de un modelo capitalista, heteropatriarcal y, y racista, que está enfermo, al que cada vez le cuesta más eh, respirar y que nos haga con sus recetas de de austeridad y, y recortes. Ahora se han caído esas caretas, aparece la verdadera cara en los argumentos de ese neoliberalismo que nos, que nos gobierna y lo que ha dejado al descubierto esta pandemia no es una crisis puntual, sino estructural. ¿no? Y ante esa política inhumana e inviable, millones de, de mujeres y, y de hombres reafirmamos con, con orgullo los valores del, del primero de mayo, la solidaridad, la igualdad el compromiso de, de lucha, así como nuestra pertenencia a una clase, a la clase trabajadora. El pasado 30 de enero, miles de mujeres y hombres de nuestro país secundamos una, una bola general para que la mejora de nuestras condiciones de, de vida se situase en el centro de la, de la política. Después de todo lo que estamos viviendo estas semanas, atender esas reivindicaciones y propuestas es una cuestión de urgencia. Hay una conclusión indiscutible, es que sabemos mejor que ayer que ante las grandes amenazas, lo público, lo que garantiza la igualdad de todas y todos es lo único que nos puede salvar. Por eso, no nos olvidamos de los recortes ni de sus efectos y mucho menos del valor de quienes lucharon ante esas injusticias. Hoy, comprobamos mejor la mentira del individualismo, de un sector privado con sus soluciones y privatizaciones, que hoy no tiene respuestas, que se revela ineficaz y que esconde la cabeza. Bueno, ha quedado muy en evidencia qué y quiénes hacen que la vida siga. Hoy queda todavía más claro qué es esencial para nuestras vidas, qué es la importancia de sectores como los cuidados, la salud, la limpieza o la, o la alimentación. Esos sectores de los que toda una sociedad depende, el de los y las que se enfrentan a una pandemia frente a frente. Son sectores precarizados y feminizados, y lo son por decisión política. Por eso el reconocimiento a esas trabajadoras y trabajadores no puede quedarse solo en los aplausos. Es mucho lo que lo que les debemos y por eso nuestros gobiernos tienen que comprometerse desde ya a pasar de ese reconocimiento social a un reconocimiento de sus condiciones laborales. Estas semanas hemos tenido también que situar una prioridad, la defensa de la salud y esa defensa de la salud ha chocado contra la posición de nuestros gobiernos que solo escuchan a la patronal y que hemos comprobado cómo en lo peor de, de la pandemia se empeñaron en un ejercicio de auténtica temeridad en abrir un puñado de empresas. Es inaceptable, en nuestra opinión, que un gobierno condicione la salud pública por la opinión de la patronal. Y hay que recordar que en Euskal Herria, en nuestro país, la autoridad laboral no ha parado ni una sola empresa por incumplimiento de la seguridad laboral. Y ha habido muchas. Este es un gobierno, en nuestra opinión, que ha situado mal desde el principio las prioridades en esta crisis. Oso koztienteagara ere aurreran zehar, e, ze ondorio ekonomiko eta sozialak ekarditzakeen krisialdi honak. Baina aurregatik premiazko sakoneko aldaketak behar ditugu zaltasun honetan ere aldaketarako aukerak e, egongo direlako. Lidergo publikoaren garrantzia funtseskoa izango delako. Baina aurretik galdetu berdiegu gure gobernuei, krisi honetatik, ser zer dauden pres garbira pasatzeko? Bueno, bero alternativa alternatibak hartzeko e, garaia da. Lenik, politika sozialeak sustatzen e, utzi ez duen eusteria de politikoarekin bukatu beharra dago. Bigarrena, bestelako babes e, sozialeako politikak beharko dira. Eta horretarako fiskaltasuna aldatu eta inversio publikoa sustatu beharko dira. Eta erugarrenik, nuke, aunque era justo, esta sostenga Ribacarra, un transicio social, ecológico a esta feminista en de Adela. Él es consciente de que el nuevo tiempo que se abre será un tiempo exigente y por eso, este primero de mayo, queremos reafirmar nuestro compromiso con la organización, con la organización de la clase trabajadora y nuestra determinación, nuestra determinación para hacer frente a las amenazas y ataques que vendrán, pero también. También para abrir oportunidades hacia, hacia el cambio, porque sabemos que prepararnos para ello está en nuestras manos.